Hola a todos, aquí hay otro vídeo de Paso a Paso con Alejandro. En este vídeo os voy a enseñar cómo reducir tamaño de fotos. Si vosotros tenéis una buena cámara, como dice su nombre, sacará fotos en HD y bastante grande. Pero no nos sirven para fotos de perfil para Facebook o mandar por correo electrónico a nuestros amigos. Por ejemplo, vamos a coger una foto grande de internet, por ejemplo esta que es de 2880x1800, la seleccionamos y pulsamos ver imagen, como vemos es mucho más grande que la pantalla del escritorio, vamos a guardar esta imagen en nuestro equipo y una vez guardada vamos y, las, y vemos cómo es. Esta tiene las mismas dimensiones que yo dije antes y el tamaño es de 3,61 MB y es muy grande para esta foto. Para empezar vamos a abrir con Paint y vemos que también sigue siendo bastante grande para la mesa de trabajo con Paint. Vamos a Inicio y buscamos cambiar tamaño. Se abre una ventana y como vemos está en porcentaje. Lo vamos a seleccionar a píxeles y hay que tener seleccionado mantener relación de aspecto. Por ejemplo, aquí vamos a poner 800. 800. Pulsamos aceptar. Como vemos, la imagen se hizo más pequeña. La vamos a guardar. Para empezar vamos a dar como, y e pulsamos imágenes jpg, cambiamos el nombre, y e pulsamos guardar. Vamos a la carpeta en donde la guardamos, y vemos que esta tiene las mismas dimensiones, y esta tiene muchas menos. Como vemos, se ha reducido bastante hasta 800 x 500, de dimensiones y de tamaño de 146 GB, casi 30 veces más pequeña que la vez que la sacamos de Internet. Gracias por ver mi vídeo, escriban su opinión, no olviden pulsar me gusta y suscríbanse en mi canal. ¡Hasta la próxima!